Con más videos para todas las chicas One Direction y esto que se llama Still My Girl. Aquí en XTV Online, más videos y más música. Estoy en la cabina de XFM con, Dios mío, Roger González. Hola, Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios, ¿dónde está Dios? Bienvenida aquí a la cabina. De hecho, no, estamos este, haciendo el programa sí. en vivo en este momento. Entonces, estamos turnándonos entre espacios musicales y, y esta entrevista. No, muchísimas gracias por hacerte un espacio en tu súper apretada agenda que tienes con tantos miles de proyectos que gracias. estoy realizando. Gracias, muchas gracias. Pues muy contento. Es que regresé a, aquí a México después de 10 años de estar en Argentina y uh -huh. la verdad vine a trabajar y tenía muchísimas sí ganas, ah, <risa> sí, noté noté. Tenía, tenía muchas ganas de, de estar otra vez en contacto con, con la gente de México, con, con empresas mexicanas, o sea, 10 años estuve trabajando en Disney, que es una multinacional y, y tenía ya ganas de regresar aquí a México y hacer radio y que me escucharan este, mi gente y ¿Qué aprendiste en Disney y qué es lo que extrañas de Disney? Bueno, aprendí, eh, en, en mi profesión, pues aprendí a, a conducir uno de los programas yo creo que más difíciles de la televisión, este porque es un programa donde se improvisaba muchísimo, donde eh, era un gran equipo de producción, era un programa, el programa más importante de Disney Latinoamérica, entonces era un gran equipo de producción y aprendí muchísimo porque también este programa lo hice en otro país y la forma de hacer de te televisión en Argentina es completamente diferente. Dicen que los argentinos es, un, es donde se... en Argentina se hace la, una de las mejores televisiones de, de todo el mundo por su nivel creativo, por su exigencia, por, bueno, por muchos factores. Entonces, bueno, aprendí mucho de la televisión eh, en otro país y eso es un valor agregado para mí como, como conductor. Y aprendí en Disney, pues, uh, a bueno, tantas cosas. Me desarrollé mucho como, como artista este, por esos diferentes proyectos que tuve en Disney. Bueno, aprendí un poquito de doblaje, un poquito de radio, un poquito de teatro, un poquito de todo, que eso me fue eh, desarrollando como, como artista y ahora tengo la, la fortuna de no encasillarme solamente en algo Y el público sabe que No sí, solamente soy conductor parte. O solamente este, locutor o actor Jugamos eso que se llama ¡Oh! Chicas, bailen Bailen con la falda Muy bien, mi querida Karen, ¿corre tiempo ahora? Karen, ¿tiene novio? Eh, depende. ¿De qué? Eh, depende. Si, es, depende. si está guapo o no ¿Te gustan los morenos? Eh. Más los güeros? ¿Los güeritos, de ojos azules. Eh, claro. de ojos claros. De Oye, ¿de qué color tienes los ojos tú? Café. café es muy bien. Eh, Tomás, ¿desayunaste hoy? No recuerdo. No rec ¡Ah, no! ¡Dijo no! ¡No! ¡Karen! ¡Te lo dije al principio del. La, la, ¡Ay! ¿Por qué, Karen? ¿Por qué me haces esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi querida Karen! ¡No, hombre! sí, si, no, ¡No! ¡Por ser Navidad no doy oportunidades, Karen! Ah, digo, por mí sí, pero mira que aquí el productor es así me dice ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Perdí! ¡Dicen sí, no, blanco y negro! Y se para de emoción y dice ¡Ya perdió! Ya, ah, a, a mí me sale una lágrima. Pero, ¿A qué más te refieres cuando te defines como alguien salvaje? Eh, pues, o sea, más que salvaje, yo creo que es aventado. No no le tengo miedo a casi nada. Yo creo que, bueno, a lo único que le tengo miedo es a la muerte. Más allá de, de la muerte, porque me gustaría ser inmortal y seguir disfrutando Ay, de sí, la vida. O sea, soy aventado. Eh, a eso me refiero con, con salvaje. Soy como muy aventado. Así de, eh, si ahorita te digo, cántanos una canción. Canto. Canta. Si te dices, quítate la playera, me quito la playera. Ah, si, me, si me dicen, en, en, en algo, tenemos un proyecto de trabajo en China este vas yo digo que sí porque no conozco china porque no sé chino y porque es una experiencia nueva y las cosas nuevas me llaman muchísimo la atención a, a eso me refiero como que soy muy muy este salvaje o aventado tu personaje colate es súper diferente a ti y tú transmites una tristeza y unas emociones completamente diferentes a lo que tú eres, cómo es que la sacas, de dónde la sacas, ¿Tienes ahí tus recuerdos. Yo, yo creo, o ¿Cómo? sea, no, no es tan diferente porque Colate, si bien es un personaje muy distinto a lo que la gente ha visto en Disney, es un personaje que atraviesa un problema pues muy grave que son las drogas, es una historia que se desarrolla en los 80 en España este, y ha sido un personaje que me ha dado muchísimo. Todos los personajes, todos los seres humanos tienen algo de ti. Eh, has pasado por algo, quizás no, bueno, no, no las drogas, pero sí la tristeza de perder a tus mejores amigos o la tristeza de ver que a lo mejor estás destruyendo todo en cierta cantidad. Eso es cuando, cuando desarrollas un personaje, bueno, nosotros tuvimos unos muy, muy, muy buenos directores. Federico Barrios vino de España a, a montar este musical. En, en todos nosotros los seres humanos encontramos... Eh, todo eso que puede tener un personaje en la ficción, solamente llevado a un extremo diferente. Y pues ha sido un gran placer hacer este personaje porque... Eh, es un gran reto para mí Yo no había hecho este personajes dramáticos Y bueno, esta es mi primera experiencia Aparte, bueno, soy nuevo en el teatro musical Más de 350 representaciones Y pues con muchísimo éxito El teatro Damas se sigue llenando Porque la gente la sigue recomendando Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos Y darnos un poco de tu tiempo Muchas gracias Te deseamos lo mejor Y que el 2015 venga con muchísimo más cosas Para que tu día sea más de 24 horas Muchísimas ¿no? gracias No, gracias a ti, nos vemos ahí sí, chicos de Guayalince, gracias por ver la entrevista. Nos vemos la próxima.